Hola, hola, soy Sonia Cáceres, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy vamos a elaborar un hermoso dije en embroidery. Espero les guste y lo elaboren. Bueno, vamos a iniciar, tomamos un paño, en este caso es fieltro, y sobre él vamos a dibujar la llave. Entonces dibujamos acá la llave y vamos a tomar el john que es este, el rebordeador. Miren, con esto vamos a hacer todo el borde, todo lo que está negro va a ir con esto sobre él. Y tomamos una aguja mostacillera y nylon 4.5, enhebramos nuestra aguja y al final le hacemos tres nuditos que quede así grueso. Tomo la aguja y la voy pasando así, miren. Subo la aguja, entonces paso por un lado y abrazo. Esto lo vamos a hacer en todo, en todo el borde. Bueno, acá como ya vamos terminando, tomamos las tijeras y cortamos el exceso entonces vamos terminando esta parte pasamos acá Y vamos a tomar los settings. Entonces, miren. Vamos a tomar acá. Entonces, él viene, viene la cajita y viene el cristal. Entonces, pongo el cristal sobre la cajita. Le acomodamos y aplanamos. Con la pinza vamos a cerrar las uñitas. Esto lo hacemos con todos los cristales. Entonces vamos a, a pegar nuestros settings y este lo voy a poner acá en el centro. Este va a ir acá. Entonces ellos vienen con unos huequitos acá abajo, entonces vamos a coser. Lo posiciono acá y miren. Paso la aguja, me meto por estos huequitos, bajo acá, me meto a este lado. putas pinzas, parso. Entonces, tomo esta. La idea es que me queden estas, estos tres cristales aquí así. Lo posiciono acá. Paso acá la aguja. Entro por este huequito salgo acá, si ¿sí ven que siempre lo voy haciendo como en X, Paso acá, bajo acá, entro acá, me meto por acá y aquí voy buscando para atravesarme por esta baja Y recuerda que puedes tomar clases presenciales en nuestras tiendas en la ciudad de Cali, Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla. Si te encuentras fuera del país o en otra ciudad, te puedes meter a nuestra página web y en Carol Academy encontrar diversas profesoras que estamos dispuestas a enseñarte en formato virtual. Acá abajo tenemos que empezar a poner estos. Vamos a empezar a llenar ahora esta parte de la llave. Entonces tomo, aquí sale el nylon, entro por acá, en X siempre, llevo acá abajo, mire, lo acomodo acá y bajo acá. Bueno, acá ya terminamos de poner los cristales y vamos a empezar a rellenar esta parte. Bueno, entonces salgo acá arriba y voy a meter una perla y un balín dorado. Meto la perla y el balín dorado y me devuelvo por la perla. Llevamos el, el, el alambre de bullón y vamos a cortarlo como si fueran canutillos. Lo cortamos. Pasamos acá. Vamos a llenar como los huequitos que hay con esto. Entonces lo meto por la aguja, paso acá y atravieso, acá, pongo acá, Entonces ahora vamos a llenar este espacio y este espacio con rocalla. Pasamos acá y tomamos tres rocallas, las llevamos al final. Bueno, tomo dos rocallas, las llevo abajo y me devuelvo por la que está abajo. Yo nuevamente tomo dos rocallas las llevo abajo y me vuelvo por la de abajo Aquí. entonces voy a rematar para continuar rellenando esto de la misma manera que rellené acá arriba Una, dos, tres, aquí cuatro. Y bajo acá. La idea de esto es rellenar esos espacios, que no se nos vayan bien a ver los espacios. Aquí, en este espacio, nuevamente. Tomo dos rocallas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 Tomo seis rocallas, miren, salgo acá, tomo seis rocallas y me voy a atravesar acá a este lado. Luego paso acá. Tomo seis rocallas. Y me voy a atravesar acá. Y este espacio, este espacio, este, este y este, los vamos a rellenar con el bullón. Entonces corto. Vamos cortando. Bueno, ya rellenamos esta parte, entonces vamos a pasar acá. No sé. Vamos a, a pasar la aguja a castellar. Salgo acá. Y voy a tomar... Tres perlas. Las posiciono acá. Bueno, entonces miren, bueno entonces aquí subo acá y voy a poner solo dos perlas, deslizo acá, bajo acá y listo. Ahora tomo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis rocallas y atravieso acá. ¿Sí se ve? ¿Al otra vez? Mm. Esa me llama sí. la atención por. Perdón. Deslizo, Atame. deslizo acá, seis y paso. Abrazando. Rematamos acá. Ahora vamos a cortar todo el borde. Bueno, tomamos la silicona líquida. Vamos a ponerle pegamento acá en la parte de atrás. Y ya pegado nuevamente, recorto. Bueno, enhebramos nuevamente una aguja. Le hacemos tres nudos y, miren, pasamos acá. Esta aguja no sirve para esto. Pasamos acá. Volvemos y pasamos. Vamos a tomar dos rocallas, las llevamos abajo y pasamos de atrás para adelante, de atrás para adelante y subo por esta. Y ahora en adelante vamos a pasar solamente de uno en uno. Tomo una rocalla. Paso de atrás para adelante. De uno en uno. Y esto lo vamos a hacer en todo el borde. Tomo una. Y subo. una, so. Bueno, aquí hemos colocado ya nuestra última mostacilla, subimos acá. Subimos acá. Oh, oh. Y bajamos por la vecina. Ajustamos. Miren cómo se ve hermosa nuestra llave. Y rematamos. Vamos a rematar acá. Rematamos y cortamos el exceso de nylon. Y así queda nuestra llave. Entonces, podemos usarla como dije para un collar o como prendedor. Entonces, en este caso, le vamos a hacer un prendedor. Ponemos silicona, lo pegamos. Un corazón, pongo silicona y lo pego, y así queda nuestro prendedor en forma de. Espero les haya gustado nuestro video tutorial, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle clic en la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Sonia Cáceres Raya Piso Accesorios y Sonia Cáceres Raya al Piso Masterclass. Nos vemos en un próximo video. ¿Qué bien? ¿Sí? Sí. ¿Seguro?